Ok, en este documento nosotros vamos a hablar sobre lo que son las viñetas. Las viñetas se utilizan simplemente para enunciar o hablar de ciertos elementos en un tema. Por ejemplo, aquí en este trabajo yo tengo objetivos específicos y tengo tres. Simplemente yo necesito una viñeta o entiéndase una figurita que me describa cada elemento, que me lo sobresalte, que eso es lo que se, para eso que se utiliza la viñeta. Aquí yo tengo objetivo específico. Ok, entonces simplemente yo hago lo siguiente, sombreo, vamos a quitar la viñeta, sombreo, lo que necesito resaltar, le doy un clic aquí, en esta parte de la interfase de Microsoft Word se encuentran las viñetas, yo puedo usar número en caso de que lo necesite, sombreo, y le doy aquí a la sesión de número y fíjense cómo tengo 1, 2 y 3, puedo modificar, Puedo también usar letras del abecedario. Puedo utilizar eh, letra romano, ABC con paréntesis. Puedo usar cualquier tipo de viñeta que yo necesite. Si no quiero usar ninguna, simplemente utilizo ninguna. O utilizamos los puntos. Yo puedo modificar el espacio de puntos simplemente. Imagínense que yo necesito que ese, esa viñeta esté más hacia adelante o más hacia la derecha o a la izquierda. Doy clic derecho, párrafo. Simplemente le doy a sangría. Vamos a poner un 3. Fíjense cómo se me adelantó más. En caso de que yo necesite ponerlo más hacia la izquierda, clic derecho, párrafo. Vamos a ponerle aquí donde dice sangría. Vamos a ponerle 1,5. Y le damos a aceptar. Fíjense cómo ya me queda más hacia la izquierda. Así se hacen la viñeta, ustedes la pueden utilizar, pueden jugar con ella, practiquen mucho. No olviden suscribirse y darle like.